Con un premio de 35 millones de dólares, mientras que Lotto Cash juega un premio de 1.800.000. 80 mil dólares que te lo dan en un solo pago, al igual que la doble revancha que tiene 125 mil dólares, que son buenísimos. Y si ya tienes el app de Lotería Electrónica, debes actualizarla para participar en sorteos y promociones en este verano eléctrico. Crear tu cuenta es bien fácil. ¿Qué esperas? Juega los cartones instantáneos de la Lotería Electrónica.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 Ya lo sabes, la suerte te está buscando. Demos comienzo a los sorteos de esta tarde. El primero es el pega 2. Busque su boleto, si jugó, pega 2, pega 3 o pega 4. Mucha suerte, anote el primero. Es el 7. El 7, el segundo. Es el 1. El 1, el número ganador de pega 2 es el 7, 1. Repito, el número ganador, el 71. Veamos los números del pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3, boleto en mano Vamos a ver los tres números ganadores Llega el primero, comienza con el 4 El 4, el segundo Anótelo, es el 7 El 7 y cerrando Pega 3 Es el 0 El 0, el número ganador de Pega 3 es el 470 Repito, el número ganador, el 470 Y cerramos con el sorteo del Pega 4 Última oportunidad de ganar en este sorteo de día de lotería electrónica. Anote el primero. El primero es el 7, el 7 el segundo es el 9, el 9 el tercero para el pega 4 es el 1. El 1 y cerrando pega 4 repitió el 1. El 1, el número ganador de pega 4 es 7911. Uno, uno. Repito el número ganador el 7911. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visite nuestra página loteriasdepuertorico.pr.gov. Oye, y sabes que ahora con Powerball hay más oportunidades de ganar porque ahora es tres veces en semana, lunes, miércoles y sábado. Y al añadirle Double Play participas por un premio mayor de hasta 10 millones y otras ocho maneras más de ganar. Los esperamos en el sorteo de esta noche es a las 9. Que tengan todos muy buenas tardes.